mira chaval qué cositas tenemos por aquí furgonetazo de sagan y mira la frase se ríen de mí porque soy diferente y yo me río de ellos porque son todos iguales sí señor chaval <ríe> con un par de buenos Madame et Messieurs, je m'appelle Valentin, je suis de la ville de Barcelone et c'est les Tours de France. Et desde dentro, coño, que ya no sé decir más cosas, a ver si la voy a liar, bueno, es, eh, a la ville de Barcelone, eh, hemos venido al tour de Francia. Esto es el vídeo de hoy, mira, mira, mira, ayer tocaba Alpe y esto quiere decir que hoy la etapa empieza desde abajo, chaval, con unas pedazo de vistas que lo flipas. Y aquí, donde estamos ahora, es el village, esto es como una ciudad donde todo el mundo va corriendo, donde hay de todo, hay de todo que hay podiums, entregas, entrevistas, teles, equipos, corredores... Y, y aquí, para un amante del ciclismo, es todo el rato pezones de punta. Ojo, cuidado, que por ahí... Bueno, el gallo no, quizás no tiene una gallina, ¿no? ¡Ya no! Míralo. ¡Madre mira, basta! Que tenga que venir aquí que para saludar a la gente. ¿eh? No, no, no, no por vas? ¿Qué pasa? Por donde vas, triunfa. Sí, no, bueno, no, no o, o al revés, o, o hago fracasar todo. Vamos, vamos para allá. Este hombre y yo siempre estamos con el engaño del jabalí. Siempre o... estamos en la tele. TV... Hombre, ¿qué pasa? Mirándote. Obre, Así me gusta. ¿Qué máquina? ¿Qué ¿Qué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 Bueno, yo creo que hay que empezar a introducir esto ¿eh? Viernes 20 de julio Faltan 7 días Para empezar la leyenda del dorado 16.000 de desnivel 7 eh, días con Barry a liarla muy muy gorda Y nos hemos pegado 8 horas De coche para ver la etapa 13 O como diría Ángel Nieto La etapa 12 más 1 del Tour de Francia Después de tres pedazos fistros de tapas de montaña Ojo al Tour familia Porque el que quisiera espectáculo Y el que quisiera polémica ya la tiene Está de líder un Sky, pero no es Froome. Lleva dos etapas seguidas ganadas. Ayer en Abdued es Geraint Thomas y dice la historia. El que sale de abduez con el maillot amarillo es el que gana. En 22 ocasiones ha pasado así, en 6 no. Con lo cual, a ver qué sucede. Está muy cerca. Ayer Geraint Thomas ya dijo que hostia, que sabía que el líder era Froome, pero ¡ojo! Que la polémica esta en el Sky ya sucedió en su momento con Wiggins y Froome. Wiggins venía de ganar un tour al año siguiente. Tenían claro que, hostia, Froome tal. Wiggins dijo, aquí yo no trabajo para este, que ellos soy campeón del mundo de persecución, de pista olímpico. Y este Thomas estaba en el equipo de pista que estaba a Wiggins. O sea que, señores, eh, la polémica está servida. En un tour además, flipa de lo accidentado que está haciendo. Y está siendo un tour espectacular, pero accidentado. Rigoberto Urán, segundo del año pasado, colombiano, a pan. Ayer subiendo a Al Pedue, Aníbal y va, y ahí unas bengalas, ¡pum! está en el palco, pero casi. Ayer le cayeron 40 minutazos y de repente el tío llega aquí al Hospitality y en lugar de hablar de la etapa, cuelga un comunicado que se divorcia de la mujer. dice hostia, estamos apañados. Y parece que aquí el que de momento va a aguantar el tirón y el que creo que va a ser el, el gran rival el gran rival de Froome, va a ser Dumoulin. Si este año, eso sí, no le pica al bicho. Ojo. Uf, ojo líder, rápidamente que, que se quita el casco. Algo le ha pasado, como si le hubiese picado un bicho. Sí, sí, el mayor. Qué cosa más rara lo que le pasa ahí al líder. Mí, ah, no, ah, bueno, uy, pues ya vemos, sabemos dónde va el líder. Bueno, y dicho esto, mira, aquí tenemos el bus. Esto es el interior del bus del Fortuneo. O sea, puto privilegio poder estar aquí. Bueno, donde descansan, donde miran la ruta, donde les dicen cuál es la etapa de hoy, donde tienen la recuperación. Aquí fuera está el coche, las bicis, y yo me voy para afuera, que falta media hora para empezar. Con el director deportivo que se llama Ivonne. ¿Qué pasa, Ivonne? Ivonne. Y luego hay otro director deportivo hay que se llama Ivonne también. El segundo también se llama Ivonne, no, ¿no? Estamos bien. Estamos no. apañados. Ya estamos dentro del coche y esto es una locura, ¿eh? Fijaos cómo está esto de peña. O sea, público por todos lados. Gripa, ¿eh? O sea, solo transitar por aquí intentar pasar. La gente tocando las bicis, tocando los corredores cuando puede. O sea, una auténtica pasada, ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Para ti, eh. Ok. <laughs> ¡Venga Valentín! ¡Vamos allá! ¡Qué locura! Hasta ahora había visto cómo daban bidones en subida o en llano, ahí en mitad del pelotón. Aquí bajando a 85, 90, curva, tal, no sé qué, coche por delante. Anda, que yo, por lo creo que soy, igual en lugar de apretar el freno, aprieto el acelerador, el me llevo todos por delante. Uf, ¡Madre mía! ¡Me ha acojonado, chaval! ¡Me ha acojonado! Aquí detrás justo nos viene un grupito, viene Omar Zayle por ahí, a ver si se si me da tiempo a salir. ¡Míralo! a Omar ahí, asomando la cabecita pillando ruedas como puede ¡Vamos, Omar! ¿Sí, pues chaval, bien ¿Sí? ¿Cómo lo ve? Tiene motor, creo que va a ser corredor <risa> ¿Tanidito 80 kilómetros, mitad de etapa hecha, de gente, Scully, Scully, Clay, es de escapaos, cuatro rodadores de locos y siguen a dos minutos. Ivonne, ¿qué? ¿Costará eh, pillarles? Que son cuatro, cuatro rodadores de locos, ¿eh? Sí, cuatro rodadores, muy bueno, ¿eh? Sí. Eh, Pero bueno, va a ser difícil para la escapada porque hay dos, tres equipos atrás. Ya, que se pondrán ahí a tirar. Pero no es la primera vez... Cuidado, de Ghent y compañías de frente, que son corredores de experiencia también. Sí. Hombre, de Ghent es el tío que el año pasado pasó más eh, kilómetros escapado. Sí. o sea que este ya sabe, ya no, sabe lo que está, está haciendo. La experiencia la tiene. Y sí. sí, este tío, con un 2 minutos, nunca se sabe con él. Por eso el pelotón, que no va a perder 3-4 minutos. Claro, están ahí como manteniendo a 2 minutos, ¿no? Sí. Para sí. en cualquier momento poder apretar más pero nunca se sabe en el, el, el, el ciclismo. el ¿eh? yeah. igual con 10 metros de ganar la etapa es evidente eh sí. Sagan, Christophe De Mar. Primero Sagan. Bueno, listo. ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, un sprint final para terminar todos juntos. Y por nosotros uh, un buen día. Había que intentarlo y darlo todo, ¿eh? Ahí para bueno, cazar la fuga. Uh, todo el mundo va a intentarle de coger la fuga, pero bueno, creo que mañana es un otro día y intentamos otra vez. ¿Y qué queda de aquí al final? ¿Qué, qué esperas que, que sea muy duro? Eh, ¿Aguantar como sea? ¿Atacar bueno, en algunos le, momentos? Le etapa, la etapa de mañana es bastante duro, sobre todo más fácil para coger la fuga por nosotros. Muy bien. Muchas gracias, Avon. ¿eh, a, a, a darle duro. ¡Venga, ánimo! Esto es buenísimo. Voy a acabar la etapa del sprint y para relajarse ponen aquí a hacer rodillos. Flipa, chaval, flipa. Bueno, familia, pues hasta aquí la etapa de hoy. El fortuneo tenía que intentarlo y lo ha intentado, pero ya sabéis, esto es ciclismo. ¿Os acordáis de esa expresión antigua que decía el fútbol, que es el fútbol, ese deporte donde juegan 11 contra 11 y al final siempre gana Alemania? Pues los sprints en el ciclismo es lo mismo. ¿Sabéis qué son los sprints en el ciclismo? Eso que participan todos y al final siempre gana Peter Sagan. Me parece que es la onceava victoria en el Tour. O sea que además, después de que muchos sprinters ayer se fueron al palco como Cavendish y otros, eh, en fin, los que queden de aquí al final podrán mojar en unos cuantos. Venga, familia, a darle duro, like en el vídeo a quien se os ha gustado y mañana más y mejor.